Jacinto de agua, llamado comúnmente Jacinto de agua, flor de bora, camalote, Aguapey, tarope o tarulla. Es una planta acuática de la familia de las Ponte de Riaceace. Es originaria de las aguas dulces de las regiones cálidas de América del Sur, de las cuencas amazónicas y del Plata. Es usada como planta medicinal, fertilizante de suelos y decorativa, por fuera de su nicho original se le considera especie invasora. Tallo vegetativo sumamente corto, hojas en rosetas ascendentes a extendidas, peciolos cortos, hinchados, bulbosos, con tejido aerequimatoso, con diformismo foliar al crecer agrupadas Hojas puramente ascendentes y peciolos elongados y menos hinchados. Láminas de 2 a 16 centímetros, inflorescencia, espiga, flores azules o celestes y una mancha amarilla en el lóbulo superior del perianto, fruto, cápsula de 1.5 centímetros. Se cultiva en estanques y fuentes, es la única especie de su género estrictamente flotante. Está incluido en la lista de 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Habita en cuerpos de agua dulce como lo son ríos, lagos, charcas y embalses de los trópicos y subtrópicos localizados a latitudes no mayores de 40 grados norte y 45 grados sur. Temperaturas menores de 10 grados centígrados afectan su crecimiento, al igual que alta salinidad. Sin embargo, cuerpos de agua eurotroficados que contienen niveles altos de nitrógeno, fósforo potasio, al igual que aguas contaminadas con metales pesados como cobre y plomo, no limitan su crecimiento ya que pueden anclarse y enraizar en suelos saturados de agua por un corto periodo. Después de las grandes crecidas de los ríos, forma los camalotales o camalotes, especie de islas flotantes con sus raíces entrelazadas. Se mantienen a flote gracias a los peciolos de las hojas, que son esponjosos y están engrosados y poseen un tejido con celdas o espacios amplios llenos de aire que le permiten a la planta mantenerse en la superficie. A su paso, muchas veces arrastran y transportan animales y plantas variados. Área de origen, América del Sur, principalmente en las llanuras de Venezuela y Colombia. Distribución secundaria. Estados Unidos, México, Centroamérica, Antillas y partes más cálidas del hemisferio occidental, los trópicos del viejo mundo. En la flora de Norteamérica se encuentra un mapa de distribución. Distribución en México. Se ha registrado en Capeche, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétano, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Es plaga en diversas regiones del planeta, por ejemplo en España, debido a su potencial colonizador y construir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas han sido incluidos en el catálogo español de especies exóticas invasoras, aprobado por el Real Decreto 630 de 2013, de 2 de agosto, estando totalmente prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio. Sin embargo, en algunos países, debido a sus características depuradoras y facilidad de proliferación, la erichomia crasipis ha sido aprovechada para utilizarla como fitoremediador. La planta tiene del agua todos los nutrientes que requiere para su metabolismo, siendo el nitrógeno y el fósforo, junto a los iones de potasio, calcio, magnesio, hierro, amonio, nitrito, sulfato, cloro, fosfato y carbonato, los más importantes. Posee un sistema de raíces que puede tener microorganismos asociados a ellas que favorecen la acción depuradora de la planta y son capaces de retener en sus tejidos una gran variedad de metales pesados como cadmio, mercurio y arsénico específicamente. El mecanismo para lograr esto es por medio de formaciones de complejos. Entre el metal pesado con los aminoácidos presentes dentro de la célula, previa absorción de estos metales a través de las raíces. Los guaraníes, que la llaman aguape, la usaban como medicina para la fiebre, el dolor de cabeza y las diarreas. También se ha encontrado que es útil para la diabetes, contusiones e incluso como afrodisíaco. También se usa para la fabricación de compost, papel y flores textiles.